en las redes sociales chica que vende aguacate se ha vuelto viral una joven dominicana que para poder costear sus estudios decidió vender aguacate en la calle del gran Santo Domingo Shermy Cleotilde. Cleotilde wow qué nombre dios bendiga la mamá Torres Torres es la joven quien dio de qué hablar en las redes sociales y que generó di diversos comentarios en, de intereses en los usuarios por brindarles ayuda. El diputado y comunicador Bolívar Valera, el boli, acudió al lugar y consiguió las suyas al tiempo que llamó a la gente a colaborar con la causa. Esta, esta, esta, esta, eh, aclarar primero que esta cuenta que ustedes ven ahí es una cuenta falsa que le crearon de una vez a la, a la muchacha, increíble, gente. Eh, eh, República Dominicana. Buscándosela, Aquí usted lo buscándosela atento a ella. Uh -huh. Y entonces ahí vemos la foto de con Bolívar Valera, el Boli, ¿verdad? El diputado por la provincia Santo Domingo. Vamos a ver. Bueno. No sé si la... Bueno, ahí, Pero ahí le pagó la, la, la graduación ya. Eso, esa fue una de las críticas que se le dio a la gente, o sea, los que quieran participar. Él le compró los bocate, porque... verdad? Pero... Y subió para que la gente vaya a comprar, pero no hizo como vente, yo te va a costear todo. mamá llama a la gente para que haya comprado. Sí quien sí lo hizo a través de sus redes sociales fue Santiago Matías que puso que quien sea que le pueda enviar la información de la joven para hablar y pagarle todo eso. Lo puso una, ayer. Él lo dijo así que alguien que la conozca que me haga llegar su información, que le vamos es? que todo eso se lo vamos a pagar. Señores, no que eh, eh, no es tanto darle dinero, sino buscar la manera, también pagarle eso y hacer un negocito, patrocinadores, ahí, sí, un negocito hay que venda jugo y venda cosas, aguacate, ¿No entiendes? Por lo que no no vengo usted y tiene una foto, usted pudi pudi pudiendo ayudar, una foto y quedó aguacate, ¿no? O sea que Bolí debió ayudar más a a, a la muchacha a la pero hay que ver si se lo dio anónimo también porque cuando viene a ver pero es muy criticado cuando ustedes por eso es que queda la cosa en público porque te critican de una vez no no toma ven y no, no, aquí toma a ver ahí siempre no era efectivo para... ayudarles qué es que lo que te hace falta ¿Qué es lo que te hace falta ahora tiene esto ¿ya? para duarte la, la toga cuánto cuesta la toga a ver, no, eso, eso veas, va de mi parte que todavía pero... que, quedan gente que a um, superarse Tú sabes, porque no es todo el mundo que se pone a hacer eso, vender aguacate así, ahí, sola, empezar desde cero, que no es todo el mundo que lo compra, que no es todo el mundo que se para hacerlo, más ahora en estas condiciones, y que el anhelo que ella tiene, puede lograr su graduación, de llegar a ser alguien en la vida y quién sabe qué más, y, y no tiene vergüenza, que mucha gente dice que no, yo no voy a hacer eso, porque si me ven, y se dicen por, a mí, por ahí mío de esto y qué y lo otro, pero eso es realmente como decíamos ayer, que hay jóvenes que son ejemplos y que tienen que tomarlo más en cuenta para que así los que nos están viendo y los que lo ven sepan que sí se pueden lograr las cosas. No, que no yo, yo, yo sí. eh. sí, Tienen que ayudarla con eso, una graduación, eso parte del alma que tenga que vender aguacate. Pero, sí. eh.